a Estados Unidos en 1988, eh, pasé por Tijuana, me quise hacer eh, residente pero tuve una, un, un gran inconveniente de, de, de la manera que mi papá me había aplicado, hubo un, un inconveniente y tardé muchos años, tardé casi 25 años sin, sin poder viajar, sin poder ver a mi mamá, sin poder hacer nada, hasta trabajar una amiga mía, y me, dijo, me preguntó qué era, por qué, era, qué, la, qué era lo que me pasaba, y le conté por primera vez, porque, eh, pasaron como tres meses después que ella me dijo, y me recuerdo muy bien las palabras que me dijo, me dijo, eh, si él no puede arreglárselo, nadie se lo va a poder arreglar. Vine a, a la oficina de, de él y, y me, me inspiró confianza, siempre hubo una comunicación con ellos, o sea, me, que me inspiraron confianza. Y a los seis meses él me dijo, me llamaron y me dijeron, eh, ya, es, es hora, te lo, tenemos que ir un juez. Y me consiguieron mi residencia, gracias a Dios, a, a los seis meses, Fue, no fueron ocho, fueron seis.